Desde hace 4.000 años hasta la actualidad, en el noroeste de Australia, los aborígenes representan como, en el tiempo de los sueños, existían los Wangina, criaturas humanoides enormes con caras blancas y ojos negros. Estos eran espíritus de las nubes, creadores de los seres de la tierra, el mar y los seres humanos. Por eso nunca tenían bocas, porque, de hacerlo, la lluvia, los truenos y rayos nunca cesarían. En cambio, si alguien tocaba su cabeza, se contaba que llovería incluso en la estación seca. Como creadores de la vida, también controlaban la proliferación de los seres vivos. Para los aborígenes de Kimberly, los cocodrilos y grandes serpientes son los restos de estos espíritus.